Bu buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura. Hoy lo que vamos a leer es los dos episodios finales de Niño del pijama de rayas. Lo que, vamos a lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Eh, a bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí... Eh, avisarme cuando esté. ¿Ya está? Sí, sí, ya se ve. Sí. Eh, vamos a empezar a ver a, eh, a, a quién le to toca. Eh, Paqui, comienza tú, si quieres. Hoy. Lo que pasó el día siguiente. El día siguiente, el viernes, también fue lluvioso. Cuando se despertó por la mañana, Bruno, se a una ventana y se veía una decepción al ver que llovía mucho no sé porque aquella iba a ser la última vez que se encontraría con Samuel y volver poder pasar un rato juntos había dejado el encuentro previsto para otro día eh, Mónica te toca a ti bien. sin embargo todavía era temprano y podían pasar muchas cosas desde aquel momento hasta hasta última hora de la tarde que era cuando solían encontrarse los dos amigos. Seguramente para entonces había parado de llover. Durante las clases de la mañana con el profesor Litz, Bruno miró una y otra vez por la ventana y veía que seguía lloviendo. A la hora de comer, miró por la ventana de la cocina y comprobó que estaba dejando de llover y comenzaba, y comenzaba a salir el sol. Por la tarde, siguió mirando por la ventana, pero la lluvia apareció de nuevo con más fuerza. Por fortuna, paró de llover cuando el profesor estaba a, pu a punto de marcharse, así que Bruno se puso una, unas botas y su, y su pesado abrigo. Esperó a que no hubiera nadie a la vista y salió de la casa. En el camino había mucho barro y a Bruno le gustaba pisarlo con sus botas. Bruno miró al cielo y, aunque todavía estaba muy oscuro, pensó que, como ya había llovido mucho, no llovería más esa tarde. Cuando Bruno llegó al tramo de la alambrada donde solía encontrarse, encontrarse, Samuel estaba esperándolo y por primera vez no estaba sentado con las piernas cruzadas, sino de pie y apoyado contra la alambrada. Eh, o Manuel, te toca a ti. Hola, Bruno. Dijo Samuel cuando llegó su amigo. Hola, Samuel. No, no estaba seguro de volver a vernos por la lluvia. Y eso, pensó que quizá te quedaría en casa, dijo Samuel. Yo tampoco estaba seguro de poder venir. Eh, Hacía muy mal tiempo, dijo Bruno. Samuel extendió el brazos hacia Bruno y le mostró unos pantalones de pijama, una camisa de pijama, una gorra de tela, idéntico a lo que vestía él. Sí, ¿no? Jesús, te toca a ti. Jesús, Man Manuel, te toca a ti ahora mismo. ¿Yo? No, Jesús. Adelante. Jesús, eh, activa el micrófono, por favor. ¿Todavía quieres ayudarme a encontrar a mi padre? Preguntó Samuel. Por supuesto, contestó Bruno, que tenía mucho interés en explorar lo que había al otro lado. Samuel levantó la parte inferior de la alambrada y le pasó la ropa a las Date la vuelta. No quiero que me mires mientras me cambio de ropa, dijo Bruno. Samuel obedeció, Bruno se quitó el abrigo y, y lo dejó con cuidado en el suelo. Luego se quitó la camisa y sintió frío. Cuando se ponía la camisa de pijama, averiguó que olía muy mal. Finalmente se quitó sus pantalones. Y se puso los pantalones del pijama. Ya está, ya puedes mirar, dijo Bruno, una vez que se había cambiado de ropa. Continúa leyendo un poco más, Bru eh, Jesús. Bruno parecía otro niño más, con el traje de rayas. Ahora muy parecido a los demás aquí me toca a ti. Esto me recuerda a la, abuelita, a la abuela. Me recuerda a las obras de teatro que preparaba con Greta y conmigo. Siempre tenía disfraces para mí. Supongo que eso es lo que estoy haciendo. Ahora, no fingir que es una persona de otro lado de la alambrada, dijo Bruno. ¿Quieres pedir un judío? ¿Quieres decir un judío? Contestó Samuel. Sí, exacto, afirmó Bruno. Vas a tener que dejar tus botas aquí, dijo Samuel. Pero, ¿y el barro? No querrás que vaya descalzo, ¿verdad? Preguntó Bruno. Eh, continúa leyendo, eh, Paki. Si vas con estas botas, te reconocerán. No tiene opción. Contestó Samuel. Bruno se quitó las botas y los calcetines y los dejó junto al resto de la ropa. Al principio, le produjo la sensación... Muy desagradable. Pizarras de en el barro, el barro, pero luego empezó a gustarle. Mónica, te toca. Vale. Samuel se agachó y levantó la base de la y levantó la base de la alambrada. Y Bruno se arrastró por debajo. Y su pijama de rayas quedó compl, compl, completamente embarrado. Nunca había estado tan sucia y encantada. Samuel y Bruno se rieron y ambos se quedaron juntos, de pie sin saber muy bien qué hacer, pues no estaban acostumbrados a estar en el mismo lado de la alambrada. Bruno sintió ganas de abrazar a Samuel y decirle lo bien que le caía y cuánto había disfrutado hablando con él durante todo, todo ese año. Por su parte, Samuel sintió ganas de abrazar a Bruno y darle las gracias por sus muchos detalles, por, eh, por todas las veces que le había llevado comida y porque iba a ayudarle a encontrar a su padre, pero no se abrazaron. Echaron a andar hacia el interior del campo, alejándose de la alambrada. Un recorrido que, que Samuel había hecho casi todos los días, desde hace un año, desde que conocí a Bruno. Hoy, oh, Manuel, te toca. A ver, tuyo, a ver. Me he hecho un lío aquí. A ver. ¿Dónde está la alambrada? No, no tardaron en llegar. No tardaron, Manuel. Me he hecho un lío. ¿Han tardado? ¿Dónde está el talado? Echaron a andar. Ah, no, tardaron. no tardaron en llegar a donde iban. No, a donde iban. Bruno estaba dispuesto a maravillarse de las cosas que veía. Había imaginado que en la cabaña, en la cabaña veían familia felices y que algunas... Eh, eh, que alguna contaban historia, pensaba en, en historia, pensaban todos los niños, <risa> eh, manuel empieza a leer por donde te habías quedado antes, don el, don, vuelve a leer dónde don tardaron, otra vez desde ahí, que se ha incorporado otra persona. ¿Ya está? Sí. Sí. ¿Qué Aquí ¿Qué pasa? Sí, en realidad, que mira, que, no. Dura media hora, Quédate aquí. Vamos, quedo aquí. por favor, no. desactivar el micrófono. ¿Qué ¿no? más? A ver, ma, yo pongo esto. No tardaron ya está, se... en llegar a donde iban. Uno estaba dispuesto a maravillarse ante las cosas que, que, que quería. Había imaginado que en la cabaña vivían familias felices y que en alguna familia al anochecer se sentirían Fuera en, en vencedora para es familia es al anochecer, se tenía en es para contarse historia. Pensaba que todos los niños y niñas que vivían allí eh, estarían jugando al tenis y al fútbol, brincando, trazando, eh, trazando cuando cuadrada en el suero para jugar el, el tejo. Había imaginado que había una tienda en el centro y quizá una pequeña cafetería como la de, como la de Berlín y que se habían preguntado si habría un, un puesto de fruta y verdura. Eh, eh, Jesús, sí. Manuel, te toca a ti. Te toca. sí. Pero resultó que todas las cosas que esperaba ver no existían. Es que <tose> es eh, mecedora. Los niños no estaban en ningún punto de asunto y vergüenza. Perdona, Ismael, el micrófono, por favor. Buenas tardes. Buenas Gracias. Ya, eh, continúa leyendo Jesús. Ni, y, y verdura ni ninguna cafetería. Lo único que había era grupos de individuos sentados con la mirada dirigida al suelo y con mucha tristeza. Todos estaban muy delgados, tenían los ojos hundidos. Llevaba la cabeza rapada. Ismael, te toca a ti. Ismael, de Murcia. O te toca a ti ahora mismo. Puedes empezar a leer tú. Eh, puedes activar el micrófono. Ismael, en una esquina había. En una esquina. Había tres soldados que parecían mandar a unos 20 hombres en pijama de raya. Estaban gritando, algunos hombres habían caído de rodillas, protegían la cabeza en las manos. En otra esquina había soldados viendo y apuntando está, sus está, fusiles hacia un lado y otro, pero sin disparar. Allá, no, sí, sí, sí. allá, allá donde mis hijos y Lo único que veía era la clase de personas aéreas, soldados informados, que se veían y gritaban a las personas cabiz cabibajas y su pijama de rayas, la mayoría con la mirada perdida, como si hubiera dormido con los ojos abiertos. Me parecía que eso no le gustaba, claro, uno acabó de un rato. Eh, Paqui, te toca a ti. Pa yo, yo, pa pa Déjalo, pa eh. adelante. Eh. <S5RaP1> me parece que debería irme a casa, dijo Bruno. Samuel se detuvo y miró fijamente a su amigo. Pero mi padre, pero, y mi padre me ah. dijiste que lo tendrías a buscarlo, dijo Samuel. Bruno se lo pensó. He había hecho una promesa a su amigo y él no era de los que faltan a su palabra. Sobre todo tra tratándose. De era la última vez que iban a verse. Yeah. ¿Está oh. bien? ¿Pero dónde nos buscamos? Preguntó Bruno. Dijiste que teníamos que encontrar pistas. Le recuerdo a Samuel. Pensaba que Bruno era la única persona que podía ayudarlo. Eh, Mónica, ¿te toca? Mónica, ¿te queda? ¿Te toca? Eh, Mónica, eh, te, te, te toca a ti ahora mismo, adelante. Puedes activar el micrófono. El... Hola, hola, perdonad, pero es que estaba con el micrófono apagado. Sí. Me estaba leyendo. Sí. Eso, otra vez. Sí. sí, pistas. Tienes razón, vamos allá, dijo Bruno. Bruno cumplió su promesa y los dos niños pasaron una hora y media buscando pistas. No estaban muy seguros de que andaban buscando. No encontraron nada que los orientaba cerca del paradero del padre de Samuel y empezaba a oscurecer. Bruno miró al cielo, que volvía a estar cubierto como si fuera a llover. «Lo siento, Samuel, lamento, lamento, lamento que no hayamos encontrado ninguna pista de tu padre», dijo Bruno. En realidad, Samuel no estaba sorprendido. En realidad, no esperaba encontrar nada. Pero de todas maneras, maneras, le había gustado que su amigo pisara al otro lado de la alambrada para ver dónde vivía él. «Creo que debería irme a mi casa. ¿Me acompañas hasta la alambrada?», preguntó Bruno. Eh, Manu eh, «Manuel, te toca». Samuel abrió la boca para contestar pero en ese momento se oyó un fuerte cibato, y unos diez soldados rodearon la zona de campamento la zona en que se encontraba Bruno y Samuel ¿qué pasa? ¿qué significa esto? preguntó Bruno a veces pasa organizan, muy, organizan, muy, muy, muy, muy, organizan marcha Contestó Samuel, marcha, yo no puedo participar en una marcha, tengo que llegar a, a casa antes que la hora de cenar, digo Bruno. Chist. digo Samuel, llevándose un dedo a los la labios. No digan nada o se enfada, enfadarán. Eh, Bruno, eh, Jesús, se te toca. Bruno insistió alivio al ver que todas las personas vistadas con pijama de raya de aquellas partes estaban congregando a que la mayoría lo juntaban los soldados a empujones. Así que Samuel y él quedaron escondidos en el centro del grupo donde no se los veía. Espera un momento que voy a ver ¿Quién se conecta ahora mismo? Eh, hola. Ay, ay no. Hola Itana, ¿de dónde eres? Eh, eh, te toca Ismael, Ismael. Ismael, adelante, te toca. ¿Puedes activar el micrófono? Eh, Ismael, ¿estás ahí? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Eh, Aitana, te toca a ti. Aitana. Eh, no. eh, pues, Paqui, continúa tu leyendo. No sabía por qué parecían todos tan asustados. Al fin y al cabo, hacer una marcha que no era tan terrible. Le habían gustado decirles que no se preocupaban, preocuparan que padre era el comandante y que si él quería que la gente hiciera aquellas cosas, no habría nada que temer. Volvieron a sonar al silbato y el grupo, formado por cerca de un centenar de personas, empezó a avanzar despacio con Bruce Samuel en el centro. ¿Se oye un poco de algodón? Algo? No. no, no, no, no. Perdona, deshacen los micrófonos. Aitana, por favor. Eh, eh, eh, eh, Paqui, desde vol, vol, vuelve a leer desde volvieron a sonar los silbatos. Eh, por favor, Paqui. Ya he visto, he visto. No puedo nada, Isma, porque vuelves si te sale. Espera, que voy a si ¿Para escucharme antes de no eso? No, porque viene la... Eh, Paqui, continúa leyendo. Con Bruce y Samuel en el centro, se veía un poco de roto hacia el fondo, donde el personas no querían no, desfilar. No, no. Pero Bruno ya demasiado bajito. Para ver qué pasaba. Eh, bueno, aunque lo vamos a viajar con certeza. Eh, ahora te toca Mónica. Mónica, te toca. Voy. Sí. Eh, ¿dura, ¿Dura mucho la marcha? Preguntó Bruno. Que ya empezaba a tener hambre. Me parece que no. Nunca he visto a ver a nadie que haya ido a hacer una marcha. «Pero supongo que no», contestó Samuel. Bruno miró al cielo y escuchó que se el, el cielo se oscureció más que a llover a cántaros, aún más fuerte que por la mañana. Bruno cerró los ojos y sintió cómo lo mojaba la lluvia. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba ¿Eh? ¿Ya? más bien siendo arrastrado por toda aquella, por toda aquella gente» se Deseaba estar en su casa, contemplando el espectáculo desde lejos, y no arra y no arrastrado por aquella multitud. Eh, eh, voy a ver quién le toca ahora. Eh, Ismael, no está no, Ismael no está. Eh, bueno, está. hasta aquí me voy a desviar, tengo que irme a, a casa de José Samuel pero apenas dijo que sus pies subieron unos escalones y sin detenerse comprobó que ya no se mojaba porque estaban todos amoratados en un recinto largo cálido donde no entraba ni una sola gota de agua. Eh, Aitana, te toca a ti. Aitana, ¿dónde es esa página? Bueno, menos mal. Eh, o, o, o mi guard, eh, Manuel, te toca a ti. Ah, bueno, mal, bueno, mal. Supongo que esper esperaremos aquí hasta que deje de llover. Que luego podré marcharme a casa, Com comentó Bruno, alegrándose de haberse liberado de la tormenta. Samuel se, se negó cuanto pudo a Bruno y lo miró con cara de miedo. Lamento que no hayamos encontrado a tu padre, dijo Bruno. No, no pasa nada, contestó Samuel. Lamento que no hayamos pod podido jugar, pero lo haremos cuanto haya. Vaya a visitarme a Berlín. Te presentaré ¿Cómo se llamarán? Eh, preguntó Bruno. ¿Se extrañó de no recordar el nombre de, de su mejores amigo de toda la vida. Bruno. Eh, no, eh, Jesús te toca. Amén. Sí. Eh, Bruno. Bruno, te escuchaba Samuel. Tú? que recordara como los nombres de familia, porque ellos ya no eran mejores amigos yo una mano a que se mueve eh, por favor desactivar el micrófono Ismael eh, continúa leyendo eh, Jesús mm, ¿qué le le le le le Espera, espera, espera. Mira, mira, una mano de Samuel Y se le apretó con fuerza Tú eres mi mejor amigo Mi mejor amigo para toda la vida Dijo Bruno Samuel abrió la boca para contestar Pero Bruno nunca escuchó Lo que dijo porque en aquel momento Se oían gritos de todas las personas Del pijama la raya. Estaban allí y al mismo tiempo la puerta se cerró con un fuerte sonido metálico. Él continúa leyendo. Eh, Jesús Bruno no entendía que pasaba pero supuso que tenía que ver con tejerlos de la lluvia. ...para que la gente no se resfriara. Eh, y continúa. Y lees le, le el último párrafo, eh, Jesús. Eh, y entonces la larga habitación quedó oscura. Pese al desorden que se produjo, Bruno logró seguir sujetando la mano de Samuel. No le habría soltado de nada del mundo. Bueno, hemos terminado de leer el capítulo 18. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Hombre, a mí porque se iban, se estaba mojando, se estaba mojando de la lluvia. ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas que pasa en el cuarto ese oscuro con, con Bruno y Samuel? Porque a lo mejor tendría miedo a lo mejor en el cuarto oscuro ese. Mm. Mónica, ¿qué te imaginas que pasa en esa habitación que, que queda a oscuras ¿Y cuando, y cuando se cierra la puerta? Mónica, a, eh, activa el micrófono. Per perdón, perdón. Sí. Pues yo me imagino que, que a lo mejor porque la habitación se queda oscura, yo me imagino que lo, lo mismo pas pasará pasarán miedo en esa habitación uh -huh. eh, Manuel sí. ¿qué, te parece, ¿qué te parece que pasa en ese cuarto oscuro? pues que estará en las peores condiciones sí. de humedad de suciedad de... Sí. Jesús, ¿qué tal te parece el papel de Samuel y de Bruno en este capítulo? el papel de Samuel pues sí. muy bien, muy bien. ¿Qué te imaginas que pasa dentro de este cuarto oscuro? El cuarto oscuro, pues si tiene alguna, algún miedo o lo que sea, te lo diga. Ismael, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Ismael, activa el micrófono. Bien. Que el que te imaginas que pasa en ese cuarto oscuro. Pues ya que se mueven amigos. Eh, eh, bueno, ese ya hemos terminado el capítulo 18, del niño de pijama de rayas. Ahora mismo vamos al último capítulo, el 19. Empieza, pues que... empieza a leer, leer Paqui. Voy. Sí. Después de aquello se volvió a saber nada de Bruno. Había desaparecido. Varios días más tarde, después de que el soldado hubiera registrado muy, muy a fondo los alrededores, eh, y recorrido a los suelos cercanos con fotografías del niño, y una de ellas encontró el montón de ropa y la bota de, de Bruno. De, que, eh, la bota que Bruno había dejado junto a la alambrada. No tu cara de correr, te toca por, a ti. busca del comandante. Mónica, te toca a ti ahora. ¿Y? Ah, vale. Sí. Ah, vale. Este examinó el lugar y miró a derecha a izquierda, tal como había hecho Bruno, pero no logró explicarse que, a, ¿eh? que le había pasado a su hijo. Era como si hubiera desaparecido dejando solo su ropa. Madre, no regresó a Berlín. Tan deprisa como había pensado... Pensado, se quedó en Auschwitz, varios meses, esperando noticias de Bruno, hasta que un día, de repente, pensó que quizás su hijo había vuelto a casa solo. Entonces regresó inmediatamente a su antiguo hogar, con la vaga esperanza de encontrarlo sentado en el salón de la puerta, esperándola. Eh, oh, Manuel, te toca. Sí, no estaba allí, por supuesto. ¿Qué tal? también regresó a Berlín, Pasando mucho el rato... Azora en su habitación llorando, pero no porque había tirado toda su muñeca y dejado su mapa en Ulrich, sino porque estaba mucho, echaba mucho de menos a Bruno. Padre se quedó en Norwich un año más y acabó ganando, ganándose la antipatía de todos los otros soldados a quien trataba sin piedad. Toda la noche se acostaba pensando en Bruno y toda la mañana se despertaba pensando en Bruno. Un día pensó sobre lo que había ocurrido, ocurrido y volvió al, al campo de la Alambrada, donde un niño, atrás, un niño atrás había encontrado la ropa de su hijo. Jesús se te toca, Jesús aquel, se toca aquí ahora. Aquel lugar no tenía nada especial, ni diferente, pero padre exploró un poco y descubrió que la base de la alambrada no estaba bien, sujeta al suelo, como en los últimos sitios, y que al levantaría dejaba un hueco bastante grande para que una persona muy pequeña, quizá un niño, no se colocara por debajo. Entonces miró a lo lejos y, un po y poco a poco fue relacionado todo lo que pudo ocurrir. Todo que las piernas empezaban a fallarle como si ya no pudieran tener su cuerpo. Acabó sentándose en el suelo y adapta adaptando casi la misma postura. ...que Bruno había apostado todas las tardes durante un año. Eh, Ismael, te toca a ti. Ismael. Unos meses más tarde llegaron los soldados a Chivit... ...y ordenaron al a padre que los acompañara... ...y él fue sin protestar y se alegró de hacerlo... ...porque ya no importaba lo que le hicieran... Y así termina la historia de Bruno y su familia. Todo esto, por supuesto, pasó hace mucho tiempo y nunca podría volver a pasar nada parecido. Hoy, eh, hoy en día, no. Bueno, hemos terminado este capítulo y hemos terminado el libro de niño con pijama de rayas. ¿Qué tal os ha parecido, Paqui, el libro? A mí, el momento, me parece bien. Me acabado. Me ha gustado. ¿De qué parte del libro te ha gustado más? El del último capítulo, el que me ha gustado. Sí. Eh, ¿Qué tal te parece que los soldados... Que los soldados... le tienen pues, a, a su padre. ¿Eh? Me parece un poco mal. parece sí. un poco mal la cosa. Sí. ¿Qué tal te parece que, que, que Gretel se, este, yo, le, le, le eche de, de menos a su hermano? Porque como nunca ha ido, pues entonces a lo mejor está siendo la mejor hermano. Puede a lo mejor, mejor ser eso. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este libro? Pues a, a, pues a mí me ha parecido muy bien el libro. ¿Qué parte te ha gustado más? Pues la, la, últim, la última. ¿Qué tal te parece que, que los soldados se le echen encima al padre de Bruno? Hombre, pues a mí los soldados no me parecen, no me parecen bien que se le echen encima al, al padre, al, que, no, a mí no, no me parece bien que se le echen encima. ¿Qué tal te parece que, que, que Gretel eche, eche de menos a su hermano? Pues me, me, pare, me parece mal porque, porque si, están, si, están, si, están, si están los hermanos juntos, pues me, me, me parece me parece muy mal. Uh -huh. eh, eh. Manuel, ¿qué tal te ha parecido este libro? Este libro. Yo ya conocía la, la historia por la película. Me ha gustado, parte, pero triste. ¿Qué parte te ha gustado más? Pues todo, yo creo. No hay... Me, ha gustado todo. Me ha gustado todo. ¿Qué te parece que los soldados, que te parece que el padre de Bruno se haya ganado la antipatía de los soldados? Pues lo entiendo porque lo ha tratado mal. ¿Qué os, qué os parece el papel, eh, que os parece que, que Gretel se sienta triste? Pues normal, si su hermano. Jesús, ¿qué tal te ha parecido este libro en general? En general, en general, todo al completo. Y si hay alguna capítulo está muy bien interesante qué, qué, qué parece que qué capítulo te ha gustado más a mí me ha gustado el, el la, la, la parte final y la parte la, la parte que y la, y la parte del cuarto oscuro qué tal qué tal parece que te, te parece que, que los soldados de, de, de padre Bruno se hayan ganado la antipatía de su padre de, de Bruno de la, de la simpatía de su padre Sí de la empatía que en verdad que parece que el padre de Bruno se haya ganado la antipatía de los soldados Pues si se, ha, si, si se lo ha ganado la antipatía de los soldados pues lo ha hecho muy bien ha luchado mucho y lo ha hecho muy bien ¿Qué ¿Te, te parece que, que, que Gretel esté triste en Berlín? ¿Esté eh, triste en Berlín? Sí. Lo más pues, más que eche de menos a su amistades y su amigo o a su padre. Si ha emprendido viaje a, a Berlín, que eh, se lo haya pasado muy bien. <coughs> Ay, ay, eh, Ismael, ¿qué tal te ha parecido este libro? Ismael, de, de, de Ismael, ¿qué tal te ha parecido? Bien. Ahora no me he encantado porque estoy aquí con Ismael. ¿Qué parte te ha gustado más de este libro? Eh, cuando Bruno nuevo con, con el, con el gigante. Pues me con el mail. Eh, ¿Qué tal te parece que, los, que, se, que el padre de Bruno se hayan ganado la antipatía de los soldados? Bien. ¿Por qué crees que, que Gretel está triste en su casa de Berlín? Porque sale menos a Bruno. Bueno, ya hemos terminado el libro del niño de pijama de rayas. Ahora lo que vamos a hacer es decidir qué libro qué libro vamos a leer cuando volvamos en septiembre. El Niño el de el Planeta Fácil. Y tenemos unos cuantos libros para votar y son estos que os voy a decir a continuación. Claro. Y, eh, son esos. Tenemos eh, vidas de mujeres inspiradoras en un reino muy lejano... O, o, por ejemplo, Desengaños Amorosos. Desengaño Amoroso. Desengaños Amorosos. ¿Cuál te gusta a ti, Paki? A mí, estoy sí, también Desengaño Amoroso. Sí, bien. también Mónica, ¿a ti qué libro te gustaría? Sí, a mí, a mí también Desengaños Amorosos. Eh, Jesús, eh, Manuel, ¿qué libro te gustaría a ti leer? Jesús, ¿Qué, ¿qué libro te gustaría leer? No ah, yo, yo tengo preferencia de este libro, pero ay, no hay, Bien, pues, pues el próximo libro que vamos a leer eh, eh, cuando regresemos en septiembre va a ser Desengaños amorosos Y leeremos todos y todos y todas juntas. El primer capítulo del libro. Uh -huh. eh, una pregunta. Mm, eh, ¿Es el libro que traen no, a nosotros? ¿No nos puede pasar ese libro? Sí, es Desengaños Amorosos. Vamos a leer. ¿Es el libro que nos va a, ser? ¿No a el o el centro va a estar aquí? Eh, vamos a leerlo en Planeta Fácil, en el club de lectura. ¡Qué día! Venga, ¿tú? vale. Os voy a decir la próxima fecha después de las vacaciones. Y la próxima fecha es el va a ser el día 8 de septiembre. Sí. El 8 de septiembre a las 4 de la tarde. Sí. Eh, bueno, a todos y a todas que tengáis unas felices vacaciones y todos. Y nos vemos a la vuelta. Vale, muchas gracias por participar este año desde, en el, el Club de Lectura y nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima sí. Sí, nos, vemos, nos vemos el 8 de septiembre a la misma hora Vale Igualmente, que paséis todos y todas un buen verano